Hola, me llamo Marta Marcos Cardona y soy profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Murcia. Dentro del tema que versa sobre el régimen de custodia compartida de los hijos en los supuestos de ruptura matrimonial voy a hablaros sobre la deducción por maternidad en el régimen de custodia compartida. La deducción por maternidad es una ayuda a las madres trabajadoras con hijos menores de tres años a su cargo. Pueden acogerse a este beneficio fiscal tanto las mujeres que sean trabajadoras autónomas como las empleadas por cuenta ajena siempre que estén dadas de alta en el régimen que les corresponda de la Seguridad Social. La deducción también se aplica en el caso de adopciones o acogimiento sin importar la edad del menor durante los tres años siguientes a su inscripción en el registro civil o durante los tres años siguientes a la resolución judicial de acogimiento. Su cuantía es de hasta 1.200 euros anuales a razón de 100 euros mensuales a contar desde el nacimiento o adopción. Existen dos modalidades, dos modalidades para cobrar la deducción por maternidad, bien mediante una minoración en la cuota diferencial del impuesto o bien, si se prefiere, solicitando su abono de forma anticipada. De hecho, la mayoría de las mujeres suele optar por recibir el importe de la ayuda por adelantado. En este último caso, es decir, si se obtiene de forma anticipada, no se minorará la cuota diferencial del impuesto cuando se haga la autoliquidación. La concesión a las mujeres de este beneficio es una manifestación de discriminación positiva ya que los hombres, los padres, solo tienen derecho a la práctica de la deducción en caso de fallecimiento de la madre o cuando la guarda y custodia se atribuya de forma exclusiva al padre o, en su caso, al tutor, y siempre que cumpla los requisitos previstos para tener derecho a su aplicación. Entre los requisitos establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarse de la deducción por maternidad, nos centramos en aquel que puede generar más dudas en los casos de custodia compartida. En concreto, se exige que la madre tiene que tener derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, por lo que, a priori, parecería necesario que el hijo menor de edad conviva con el ascendiente, con la madre, a la fecha del devengo. Un problema que puede producirse es en aquellos supuestos en los que debido a la alternancia propia del régimen de custodia compartida el hijo no esté conviviendo con la madre a 31 de diciembre. ¿Tendría derecho en este caso la madre a la deducción por maternidad? La respuesta es positiva, ya que cuando la guarda y custodia sea compartida el mínimo familiar por descendientes se prorrateará entre ambos padres con independencia de aquel con quien esté conviviendo a la fecha del devengo del impuesto. En definitiva, al considerarse que los hijos conviven con ambos padres, procede que la madre se aplique esta deducción siempre que cumpla con el resto de requisitos exigidos por la normativa reguladora. Muchas gracias por su atención.